Buenas noches, Pastor David y los hermanos de Magmin. Soy la hermana Natalie de Perú. En esta oportunidad voy a compartirles mi testimonio. El día martes sentí un cólico insoportable, y no podía moverme y no podía dormir. Entonces pedí a mi mamá que me orara con el pañuelo que pasó Principal Oro. Antes de orar me arrepentí por mal carácter. Cuando me pasó el dolor me quedé dormida pero a la medianoche volvió el dolor y me quejaba del dolor y mi papá se levantó y me dijo que recibiéramos la oración grabada del pastor principal. Oramos juntos y recibí la sanidad completa. Doy toda la gloria a Dios Padre y también gracias al pastor principal que siempre ora por nosotros y al pastor David. Gracias.